Tienes la manera de cambiar el espejo Observando solo quién eres por dentro Si pudieras caminar de cabeza por el cielo Arriba de ti estarán tus enemas sueños, te detengas y gana el duelo, detrás de tus ojos escondes el arma, sin tantos antojos, hacia tu El Realmente te estás perdiendo en la razón de los que fueron aplastados Prefiero morir por vivir, haber muerto sin mi vida alguna vez Dime tú lo que prefieres ya no pierdas más el tiempo Realmente te estás perdiendo en la razón De los que fueron aplastados Prefiero morir por vivir Que haber muerto sin vivir alguna vez Dime tú lo que prefieres La manera de regresar en el tiempo Atenderías por última vez en tu vida Si la manera de borrar el pasado ¿Qué cambiarías? ¿Qué dejarías en blanco? Si tus sueños están más allá de los suelos Llamen al bartero o llamen también al loquero Si tu destino está en el manicomio. De los sueños, que te atrapen con todo y huesos. Deja de mover el suelo, y sabes lo que estás haciendo con tu voz. Mi oh, oh, oh, oh. alma sigue ardiendo, como el viento todo esto va a Mírate al espejo, deja de mover el suelo, y sabes lo que estás haciendo con tu voz. Sigue ardiendo como el bien que todo esto vacío. Mírate en silencio. Oh oh oh Mírate en silencio. Oh oh oh oh oh oh oh. oh. Mírate, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mírate en silencio.